Vamos sí. a hacer un poco de historia y vamos a ver este, cómo fue en 1978. Claro, con el gobierno militar, ¿no? Se imaginan ustedes que la situación era absolutamente distinta, ¿no? Como que no te podías negar, me parece ahí, ¿no? Y me parece que era medio difícil, ¿no? Tamp tampoco, en este caso, no creo que haya sido para tanto. Digo, no te podés negar, no les iba a pasar nada. No, no, claramente no. No, no, pero... lógico. Desobedecer eh, no no. Sí, no correspondía. Y no, y ahí está Leopoldo Jacinto Luque. Qué Quiero decirles algo también. ¿Ustedes sabían que en Menotti, en el 78, terminado el partido, fue al obelisco? A, dar la, a estar con la gente, a dar la vuelta, nadie se enteró. ¿En serio? Pero él había, él tenía internamente ese deseo de ir al obelisco a, a festejar. Entonces se encapuchó y estuvo ahí anduvo dando vuelta en medio de la gente o sea vos sabes que y minutos después de se cambió el mundo Menotti durante los partidos llegaba a fumarse dos atados de cigarrillo Tano. Ah, una quedaban eh, quedaban delante de él en el en el banco quedaban un, un regadero de colillas de cigarrillo era claro. otra época se fumaba mucho más estaba muy bien visto fumar en esa época y, y cuando terminaba el partido hasta los cronistas iban y mostraban Cómo había quedado el lugar donde, él, donde está sentado el técnico, porque quedaba una tendalada de, de colillas claro. de cigarrillo. Era tremendo lo que fumaba el flaco. Y esto era lo del obelisco, ¿no? La, la, la, lo pasa que eh, ese mundial se jugó acá. O sea, no hubo ansiedad por esperar que la copa llegara, porque la copa ya estaba Un contexto acá. Un muy distinto también. Eh, claro, no, no. Una cosa incomparable qué, con qué lo de es hoy. Que, Como estamos hablando de Menotti, me imaginé dentro de 40 años cuando se Ay, habla calones. así de escalón. Claro. Sí, bueno, Menotti parte de esta selección también Recuerden ustedes que Menotti es hoy el eh, director, director de, general de selecciones. de selecciones Algo de Menotti hay detrás de esta obtención del título mundial eh, Pero bueno, era otra cosa, ¿no? Sí, sí. ¿Y este técnico es más menotista que tal ¿no? Yo creo que tiene un mix de las dos cosas Juega bonito la selección, pero también es muy táctico Sí, claro eh, Tiene un mix pero también tiene algo bastante nuevo Esto que, que hablábamos ayer no de, de, de correr la verticalidad Y manejarse de otro lugar Que es algo muy difícil de lograr Yo sigo insistiendo en eso Igual yo creo, Rodi, que la discusión Menotti-Bilardo Fue muriendo con el tiempo Los pibes de hoy no saben en la mayoría eh, Ni quiénes son Menotti ni Bilardo este, Excepto los que somos muy futboleros Fue una discusión muy Del 70, del 80, del 90 Y te diría del principio de los 2000 Después me parece que se ha ido pagando Capaz que no entre Menotti y Bilardo, a mí es una discusión que está vigente con otros referentes, si querés. Sí, pero mucho menos. Más contemporánea fue Guardiola Mourinho, si querés. Antes, claro, antes vos tenías, acá en Argentina era o menotista o binardista, eran dos estilos absolutamente distintos. No se hablaban entre ellos, tenían poca onda, este producto de la, la, la grieta. Ahí estaba la grieta también. Bueno, bueno de hecho, de hecho o sea, ¿no, ¿no fue un poco la grieta entre el Diego y Pasarela? No, no, no vino un poco no, por no, ahí no, también. una grieta de liderazgo. Un, un Pasarela muy, muy. No, no, eh, yo te diría que ahí la Muy de Menotti y un Maradona muy bilardista. No, no, me parece que ahí la grieta era de liderazgo. Eran los dos muy líderes. Sí, claramente. Y, uno, y no podían tener dos cabezas. De hecho, de hecho Pasarela eh, había sido el capitán, ¿no? Después Pasarela fue técnico de la selección, no se olviden. Y prohibió el pelo largo, prohibió los aritos, prohibió los. los, los los entrenamientos cerrados, me acuerdo, con, con, ponían lonas en los entrenamientos para que nadie viera Y fue el protagonista de uno de los papelones más grandes de la historia del fútbol argentino, que fue el día que le cortaron intencionalmente la cara a Cruz, en Bolivia, en las eliminatorias. Argentina se salvó de que la FIFA lo eliminara del Mundial 98 porque era argentina. Porque en el año previo al Mundial 90 pasa algo muy similar con, eh, con el Chile. arquero de Chile. Rojas. Con el cóndor Rojas. En un partido contra Brasil tiran una bomba destruyendo los brasileros y él este, simula como una, como que le, lo corta, una agresión. Cuando la FIFA descubre que, hubo, que lo había simulado, lo eliminó uh. del Mundial 90 y del Mundial 94 a Chile. En el Mundial 98, eh, perdón, en la eliminatoria del 98 Argentina va a jugar con Bolivia e hicieron exactamente lo mismo. Fueron tan burdo que le cortaron el otro lado, o sea, le pegaron claro. de un lado Después a cuando Cruz las cámaras, y le cortaron del otro lado. En evidencia. Y sin embargo no pasó nada. Bueno, eh, con pasarela a la cabeza. Esto es el 86, chicos. Aquí sí campeón del mundo y acá la famosa imagen del balcón. La Casa Rosada. Lo que vamos a ver hoy de vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar hoy, claramente? Qué momento, ¿no? Maradona, la Copa, los campeones del mundo... Esa misma copa que hoy tiene Messi. Sí, sí, sí, sí, sí la misma. En, había, en, la, en la almohada al lado. Había mucha gente, pero me parece que no, no. Lo de hoy va a ser una cosa... ...mucho más impactante, me da sí. la sensación a mí. ¿eh? Además, hoy lo que tenés es otra tecnología... ...desde un dron, por ejemplo... ...que te puede captar la cantidad de gente... ...la masividad que se va claro. a vivir. Que, y, y estas imágenes, lógicamente, que son muy viejas pero con un dron se va a poder ver otra masividad. Lo va a dimensionar de otra sí. manera, sí, tal cual, tal cual. Esto era en las calles del 86, siguiendo por radio, qué, qué protagonismo tenía la radio también en ese momento, ¿no? Claro. La televisión, mucho menos. Imagínate haber vivido este, esta final que tiene a francia por radio. Te morí. Te morí. Olvidate. Hay un video genial, no sé si lo vieron, de, de gente en un avión. Este que se entera sí. porque el piloto dice cómo ha resultado el, el partido. Y es tremendo porque el piloto... Bueno, ya no lo vamos a spoilear, Si quieren lo compartimos en un ratito. dale sí, Pero claro. el piloto empieza diciendo... Fue un empate. O sea, todo, todo lo que pasó Exacto. hasta Mal, que maldito llega... Maldito el piloto. Maldito maldito maldito, maldito, maldito, maldito, maldito. Fue un empate, se fueron a penales. Y en los penales... <ríe> la historia arrancó con Mbappé, convirtiendo para... usarlo, lo relató el chabón. Es que si yo te decía en la previa... Con el, ...cuatro horas antes del partido, te digo... ...hoy Mbappé hace tres goles... a decir nos comemos una sandunga... ...claro... ...Mbappé hizo tres goles... Ahí ...pues viene tan con loco el goles. partido... ...claro, claro... ...sí, tal cual... ...bueno, y vamos al 90, ¿les parece? ...con Argentina... ...no siendo campeona del mundo... ...siendo subcampeona del mundo... ...y el balcón de nuevo, ¿no? ...fíjense ustedes allí... ...a Bilardo, a Maradona... Bueno, te, te digo que ayer también... ...hubo un gran recibimiento de, en, ...en Francia... ...a la selección... Gran recibimiento también. Bueno, es lo mismo que la Argentina del 90, campeón y subcampeón. La del claro, 90 era exacto. Francia, ahora el campeón y subcampeón. Y la del 90 Argentina, que lo vemos ahí, miren cómo se asoma atrás. Camigiano, eh, era campeona y subcampeona del mundo. Además, esta selección gana el Mundial habiéndole ganado al campeón y al subcampeón del Mundial pasado. Lo que sí una van, mirá la gente, ¿no? El subcampeonato. Esto es un. Es un mal número. Sí. Porque eran del mundo, no eran campeones. Bueno, lo que decíamos recién, lo mismo pasó en 2014. Carrizo, sí, también, también, también. Copa América no pasó porque era un momento de pandemia. Nunca, nunca lo vi con momento. Bueno, pero yo me rectifico porque yo dije que Menem había estado en el balcón, no lo veo a Menem ahí. ¿eh? No estuvo tampoco, no salió al balcón. nunca, nunca había visto era así, Carita, ahí Troglio y compañía, ¿no? <risa> no le saques ese micrófono, Aroni? Ascensina, ascensina, ascensina, ascensina. He Eso los dos referente, ¿no? Sí, sí, <risa> solito. Como puede pasar ahora con ver si Jaloni bajando allí los sí, dos sí, primero claro, el avión. Sí, sí, sí. Antonio Carrizo, Mauro hace muchos años. Bueno, y esto es lo de hoy, chicos, esta madrugada. Qué momento, por favor. Ahí está, mirá, lo que tú decís, Seba. Eh, bajan los dos. Escalón, Y, y, y tafio. Y el Exacto. El abanderado de los escoltas. Totalmente.